Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al programa de Tomando Mate y Retomando Vida. Hoy, bueno, no traje el mate y no lo traje porque estamos en Maxi Burger, un lugar maravilloso, un lugar muy bonito que tiene una vista fantástica de nuestra ciudad de Victoria. Y aquí alrededor tenemos un grupo de personas que nos ha venido a acompañar en estas pláticas que pensamos hacer cada 15 días, a ver si se da todo esto. Así que no se extrañen ustedes si los videos, en vez de salir todos los jueves, en vez de salir todas las semanas, va a comenzar a salir cada 15 días. Es que, bueno, ahora queremos eh, adoptar esta nueva modalidad de hacerlos, de volverlos a hacer de manera abierta, con personas, con gente invitada. Yo espero que tomen fotos, ¿sí? para que luego Ricardo vaya poniendo el video, eh, fotografía, imágenes de las personas que nos acompañan y también se puedan ver, ¿no? Y digan, ahí estuve yo. Ahí estuve acompañando al, al peladito ese. Y bueno, hoy el tema que venimos a platicar, que venimos a compartir, es un tema. Muy, muy delicado. Es un tema al cual hay que tratar con bastante, bastante eh, explicación. Yo quiero que ninguno de ustedes se quede con dudas. Así que los voy a invitar entonces, como les dije recién, a que si quieren hacer alguna pregunta levanten la mano y aquí luego la repetimos y también queda plasmada en el video. ¿Sí? El tema entonces es la mente la prisión de la conciencia. Eh, ¿Por qué es necesario conocer estos temas tan importantes? Ah, caray, bueno, cosas que ocurren cuando estamos al aire, Lise, ¿no? ¿Por qué es importante? Miren, yo quise comenzar la plática eh, haciéndonos entender a todos nosotros que cuando tenemos algún problema mecánico, llamamos, por supuesto, a un mecánico, a excepción que tengamos nosotros esos conocimientos de... de, de de mecánica y, y tengamos horas de taller, llamamos generalmente a un mecánico. Si tenemos algún problema legal, nosotros recurrimos a algún abogado. Él es el que nos puede orientar, nos puede explicar, nos puede defender o puede también levantar esa demanda que tanto necesitamos. Si tenemos algún problema médico, ya sabemos que recurrimos a un doctor. Con toda naturalidad, para nosotros recurrir a personas que puedan orientarnos, que puedan guiarnos, que puedan ayudarnos en el problema que tenemos es fundamental, es importante. Pero claro, cuando se trata de los conocimientos superiores, cuando se trata de la espiritualidad, cuando se trata de querer expandir la conciencia, liberar el ser interior que nosotros tenemos, generalmente las personas suelen resistirse a recurrir a alguien, recurrir a alguien que nosotros podemos llamar maestro, que nosotros podemos llamar pastor, que nosotros podemos llamar guía o un simple comunicador. ¿Por qué nos resistimos? Yo he encontrado tres puntos importantes que quiero compartirles. Nos resistimos porque tenemos el error de creer que la espiritualidad es algo muy personal y que otras personas no serán capaces de guiarnos. ¿sí? Es algo personal, es algo que es mío, muy profundo. Y entonces, ¿qué pueden las otras personas venir a explicarme, venir a decirme? Déjenme decirles a todos ustedes que realmente los problemas, las dificultades y complicaciones que los seres humanos y las personas tenemos, y lo avalan, mis 20 años de dar terapias y de dar sesiones a personas, son todas más o menos de la misma índole. ¿Sí? Los seres humanos, unos con otros, somos muy similares. Muy similares. Es verdad que hay características únicas, pero cuando se trata de aquellas situaciones a resolver, no nos diferenciamos unos de otros. Otro de los puntos importantes a los cuales para nosotros representa una traba, representa un obstáculo, es el que no estamos seguros de qué, a, a quién deberíamos nosotros escuchar. Por los frutos los conoceréis. ¿sí? No se dejen llevar ustedes por la sotana, no se dejen llevar ustedes por lo popular de su prédica, por la gente que recurre a ellos. No se dejen llevar a ustedes por la cara bonita o el éxito que ellos suelen transmitir a través de sus discursos, de sus pláticas, tipos coaching, ¿no? Ahí hay una plática que hicimos hace poquito sobre el coaching. Eh, los invito a todos que la vean. No, no, no, dejen ustedes esas cosas superficiales del lado y vayan a la persona, al ser. Verdaderamente, antes de acercarse a alguien, primero analicen la persona, investiguen un poquito sobre ella, exploren cuál es la vida que tiene. Y entonces sí, si todo concuerda, si todo tiene sentido, y si él es realmente... Eh, uno con aquello que predica, con aquello que enseña, entonces sin ningún lugar acérquense, porque siempre es de enorme avance, siempre es de enorme bendición, siempre es de inmensa ayuda el que tengamos nosotros un guía, un, eh, un maestro, un apoyo con respecto a estos temas que no todo el mundo conoce. Otro de los obstáculos que he visto es que simplemente pensamos que somos los únicos que sabemos qué es mejor para nosotros. Y realmente es menos que probable que sepamos qué es mejor para nosotros, puesto que somos total y absolutos desconocidos nosotros de nosotros mismos. Creemos que nos conocemos, creemos que sabemos. Pero es de aquí que lo único que conocemos es la personalidad. No conocemos lo que existe en lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que venimos nosotros ahora a enseñar, a que el verdadero ser surja, al que el verdadero ser aparezca en todos nosotros, para que realmente nos empecemos a conocer. Pero para eso la personalidad tiene que ser dejada un poco de lado. Cuando hablamos de personalidad estamos hablando de todo ese sistema de creencias, de todo ese sistema de paradigmas, de todo aquello que venimos arrastrando desde que hemos nacido, porque así se nos ha inseminado, porque así se nos ha inoculado, así lo hemos aceptado. Y entonces, claro, estamos tapados de aquello que no somos y aquello que sí somos, es algo total y absolutamente desconocido. Y no lo, de, no lo digo yo solamente, lo dice el gran Maestro Jesús, al cual todos ustedes conocen. Evangelio a la cual generalmente hacemos nosotros referencia, tenemos un video a la cual hablamos sobre él, el Evangelio de Santo Tomás, charla que ahí está en nuestro canal, también invito a que lo vean. Una de las cosas que dice Jesús, por ejemplo, es...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 a partir de las instituciones, de los gobiernos, de los sistemas educativos, de la medicina, de todo lo que nos rodea, nos dicen respecto a lo que somos. Porque eso no es realmente tan así. Este sistema no está forjado y orientado en dirección hacia el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. ¿Sí? Entonces, también dice en el Evangelio de Santo Tomás, Jesús, me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecí a ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré ninguno sediento y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres porque están ciegos en sus corazones y no ven qué vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir de nuevo del mundo. Más ahora están ebrios, cuando haya sacudido su vino, entonces repensarán. O sea, Jesús nos dice, vine aquí y están todos como drogados, están todos como borrachos, están todos alienados de toda esta basura que nos hemos creído y que nos hemos atareado con todas estas complicaciones, con todas estas creencias y pensamientos y realmente estamos dejando de lado la verdad. Pero claro, esa ceguera que todo, en todos nosotros existe en algún momento se va a mover, en algún momento se va a disipar, se va a perder, como puede ser en algún hecho de estos que crean y generan una enorme conciencia, generalmente fuerte, traumático a veces, al límite, pero que realmente nos hacen despertar, o sea, porque ya nos toca desencarnar. Y ahí sí vamos a tener que ver de qué se trata la verdad. Claro, en ese momento, dice, el vino se va a agitar, la droga va a empezar a derramarse, y entonces repensarán, y entonces tendrán que rever todo eso. Tremendo, ¿eh? Dijo Jesús también en el Evangelio de Santo Tomás, quien conociere al padre y la madre, y esto está muy fuerte, pero hay que repetirlo porque estas cosas fuertes se dicen para sacudir, se dicen para hacer que nosotros reaccionemos. Si conociera al padre y la madre, si nosotros lo reconociéramos a nuestro padre y a nuestra madre, entonces serán llamados hijos de prostituta. Y aquí sí, nadie va a entenderlo desde un comienzo y de un principio, a excepción, que ya tengamos nosotros las perlas y las llaves de esta sabiduría. ¿Cómo que si yo conozco a mi padre y a mi madre, entonces soy hijo de prostituta? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Quiso decir que si tú te identificas como hijo de tu papá y de tu mamá, ¿Y tú crees todo ese legado, toda esa tradición, toda esa historia, toda esa herencia, que tú eres todo eso? Entonces eres hijo de esa prostituta que es el sistema, que es la Matrix, que también nosotros llamamos. Fuertísimo, ¿eh? Pero no lo digo yo, lo dice él, lo dice Jesús. En el Evangelio de Santo Tomás, que fue el primer Evangelio que se escribió, 50 después... De Cristo y que permaneció impoluto, intacto, puro, porque claro, se redescubrió en el año 47, sí, porque creía haberse perdido. Si no hubiera sido cambiado, si no hubiera sido modificado como ocurrió con los evangelios canónicos. Y Jesús dijo también, cuando seáis capaces de hacer dos cosas, ¿Una sola? Seréis hijos del hombre y si decís mañana trasládate de aquí, montaña, entonces la montaña se trasladará. Aquí la clave es si de dos hacemos uno. La gente común y corriente no entiende. Porque Jesús hablaba generalmente a las personas que realmente le interesaba y era solo aquellos que tenían oídos para oír y ojos para ver. En aquellos tiempos existían personas así. Claro, no era la masa, no era la gente común y corriente, pero sí había personas que tenían ya esas perlas. En especial en especial, eh, este grupo de judíos en el cual nosotros hemos hecho una charla, ¿cómo se llamó, Ricky? La charla esta del grupo ¿Dios. de los judíos, sí. Eh, los eseños, sí. Exacto. ¿Pero la charla se llamó así? No, se llamó el sí. Evangelio de los ah, ahí está, el Evangelio de los Eseños. Bueno, a lo cual todos ustedes invito a que vean el programa y que lean también el Evangelio de los Eseños, porque ellos también transmitían estas perlas y estas enseñanzas. Jesús aprendió también de los Eseños. El Evangelio de la Paz de los Eseños, así se llamaba el video. Exacto. Bueno, eh, y cuando se refería a que hay que hacer dos... Del dos a ser uno, significa que mientras nosotros estemos en la dualidad, en la tercera dimensión, separado del ser, somos dos, vamos a estar completamente dormidos, vamos a estar completamente perdidos. Pero cuando ya nos hemos unificado al ser, entonces realmente podremos llegar a tener el poder de si querramos mover una montaña, la montaña se va a mover. Y esto es literal, ¿eh? Parece muy loco. Parece que Jesús estaba exagerando con todo ello. Pero no, no exageraba. Él decía lo que era posible de realizar. Si él mismo nos invitó a que lo superáramos, y cosas mayores haréis ustedes que las que yo he hecho. Y para Jesús no era un imposible mover una montaña. ¿Sí? Bueno, y dijo ya por último Jesús, no más citas que saco, porque debe a nosotros ponernos a tono, debe a nosotros movilizarnos para comprender y entender lo que viene. Dijo Jesús, yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el universo, el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partí del leño y allí estoy yo, Levantado una piedra y allí me encontraréis. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Muy simple. Que a partir de él se manifiesta la creación y la realidad. Y la creación y la realidad está también dentro de él. Así como es afuera es adentro, así como es adentro es afuera, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba. Axiomas herméticos herméticos. Antiquísimos. No es nada nuevo lo que Jesús está expresando, pero sí contundente, sí revelador, sí. Absolutamente necesario para aquellas personas que realmente queremos despertar a la verdad. Y pongo como ejemplo la inscripción que se encontraba en, los, en el templo de Delfos, en Grecia, 500 años antes, o más inclusive de... De la, del nacimiento de Jesús a este mundo, más, más de 500 años, 3.000 años a partir de este momento. ¿sí? Pero en el templo del antiguo eh, Delfos, en el templo del Delfos, conocen ustedes eh, el conocete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? eso decía en el templo de Delfos. Pero esa no es la frase completa. Déjenmela que se las comparta a todos ustedes. Decía así en la entrada del pórtico del templo de Delfos, te advierto quien quiera que fueres, o oh tú que deseas sondar los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Fíjense, muy similar a lo que Jesús intentó expresar. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás a los dioses. Qué maravilloso, qué extraordinario. En el templo de la antigua Grecia, en Delfos, en su entrada, decía ya esto. ¿Y dónde está todo ese conocimiento? ¿Y dónde está toda esa práctica para ir descubriéndonos e ir revelando nuestra verdadera naturaleza? ¿Dónde ha quedado? ¿Qué hemos hecho para seguir estas enseñanzas fundamentales? Ninguna. Y no solo ninguna, hemos hecho todo lo contrario porque la condición del hombre actual es mucho peor que la que hace mil, dos mil o tres mil años atrás. Está mucho más atiborrado de falsas personalidades, de egos, de ataduras, de limitaciones. Nuestra identificación con todo tipo de pensamiento nos lleva a rotular, nos lleva a prejuzgar, nos lleva a etiquetar nos lleva a una tensión permanente y por supuesto a la ignorancia de la verdadera existencia cuando nosotros estamos criticando, cuando nosotros estamos prejuzgando cuando nosotros estamos señalando se genera una tensión se genera un conflicto interno conflicto que se traduce no solo a nivel mental sino a nivel emocional y a nivel físico y entonces claro la verdadera naturaleza en nosotros, el ser, la conciencia, no puede fluir así. Nosotros mismos lo hemos bloqueado. Por eso se dice, no juzguéis. ¿No es así? Todo este afán de adquirir conocimiento mundano, todo este afán de llenarnos de reconocimiento y de fama, todo este afán de ser verdaderos eruditos, nos lleva a esta fábula que ahora recuerdo, porque, bueno, aquí la he anotado, ¿no? Pero <ríe> que la conocemos y, y es la fábula del barquero. Dice que esta fábula, que había un estudiante universitario, un académico extraordinario, estaba en total ascenso este muchacho y, claro, como todo joven y como todo, todo erudito, muy lleno de, de, de soberbia, muy lleno de, de esa inflazón que a muchas personas eh, les, les agarra, y no solo en la juventud, sino durante casi toda su vida. Y necesitaba cruzar este, un río este, este joven erudito. Y claro, de repente se asoma un barquero que se dedicaba a eso, a cruzar a las personas de orilla a orilla, y este joven, enaltecido por su gracia, presencia, se sube a esa, a esa barcaza, ¿no? Y el remero, el remero, pues simplemente comienza a hacer lo que bien sabe hacer: llevar la balsa al otro extremo. Y este joven erudito le pregunta al remero, al barquero, dime, ¿conoce sobre este río? ¿conoce sobre estas aguas? ¿conoce sobre los peces que habitan este, esta maravillosa región? El barquero, el remero le dice, no, no, la verdad que desconozco, <risas> dice el joven. Claro, sí, eso creía. Señor Barquero, señor Remero, una pregunta. ¿Me puede hablar de estas montañas que rodean este río? ¿Me puede hablar de, de, todo, de todo este clima que suele suscitar en esta en este trópico, en este en este sitio del país? Le dice, no, a veces llueve, a veces hace frío, a veces hace calor, pero la verdad es que no te puedo decir. La montaña, pues no tengo ni idea cómo se llama. Ah, sí lo suponía, claro. Bueno. Este petulante joven sigue, sigue, observando y viendo todo a su alrededor y le pregunta, y dígame, señor barquero, por último, ¿me podría hablar usted un poco de la cultura que todo este río o lugares cercanos en todo este país se da? ¿Me podría hablar un poco de las tradiciones? El barquero le dice, no, no tengo ni idea, yo me dedico a esto y nada más. <risa> claro, sí, sí lo sabía. Bueno, de repente el barquero observa que empieza a, a, a entrar agua en su, en su bote y entonces el barquero, el remero, le pregunta al joven, dígame, señor erudito, ¿usted sabe nadar? No, no sé nadar. Entonces se va a ahogar, le dice. ¿Sí? Bueno, ¿a qué nos lleva este, esta fábula pequeña a la, que, a la que intento transmitirle y comunicarle de la mejor forma posible? Nos enseña que llenarnos de conocimientos, llenarnos de... de, de de condiciones que son cambiantes, que son pasajeras, que son servibles o utilitarias para ciertas circunstancias de la vida, está bien, nos ayuda a nosotros a complementar lo que somos, pero no es lo que realmente nos va a ayudar a salvar, nos va a ayudar a crecer, a avanzar, a progresar frente a las verdaderas dificultades de la existencia y de la vida. ¿Sí? No son esas. Los conocimientos superiores, las llaves y las perlas de la sabiduría es a lo que nosotros nos debemos de abocar con la máxima determinación, con la máxima decisión. Cuando encontramos personas así a nuestro alrededor debemos de acercarnos, debemos de seguirlos, debemos de absorber al máximo ese tipo de conocimientos que pueda llegar a, a transmitirse porque eso realmente va a ser esencial, va a ser transformador. Y, pero, claro, las personas gustan mucho de la mentira camuflada o del conocimiento superficial, de las cosas vanas, superfluas, y no de las cosas que realmente resultan trascendentales, transformadoras, porque esas genera un enorme compromiso porque esa genera un enorme esfuerzo para todos nosotros. Y entonces, mejor me quedo con estos conocimientos superfluos, con los conocimientos mundanos, que claro, me tengo que aplicar en el estudio, pero que no va a representar un cambio absoluto y total de aquello que soy. Es más fácil seguir al rebaño. Cuenta por ahí que la verdad y la mentira tiempo hace tiempo atrás se encontraron y que la mentira le dice a la verdad, buen día, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, buen día, bien, bien, le dice la verdad a la mentira. Muy bonito el día, ¿no? La verdad se asoma de los cielos y dice, sí, sí, bonito, la verdad que sí. La verdad que sí, o sea, la verdad que yo tengo la razón. ¿Verdad? Le dice mentira. ¡Mira qué hermoso lago! Y la verdad se asoma, ve el lago y dice, sí, la verdad es que está bello. <ríe> la mentira se acerca al lago y se tira al agua y dice, el agua está fantástico, ven, ven, acércate. La verdad se acerca, toca el agua y dice, sí, sí la verdad es que está muy, muy rica el agua. Se saca la ropa se mete al agua y ahí están la verdad y la mentira hallándose en ese lago de repente la mentira se sale de ese lago y en vez de ponerse su ropa que también se había sacado se pone la, la ropa de la verdad y así se va cuando la verdad sale y encuentra la ropa de la mentira dice yo no me puedo meter eso yo soy pura verdad y entonces prefirió andar desnuda y claro las personas se horrorizan entonces cuando ven a la verdad desnuda. <risa> y prefieren prefieren la mentira que está envuelta en verdad, pero que siempre es más cómoda, siempre es más cercana a nosotros. Porque vivimos en la ilusión, porque vivimos en este encierro y no nos gusta a nosotros empezar a darnos cuenta que realmente... Trabajamos en contra de nosotros mismos y que vivimos en el completo engaño, en la completa mentira. Eso es muy fuerte. ¿Eso significaría transformarnos todos nosotros en verdaderos cristianos? No, no. Y eso no. Mejor seguir a las instituciones, a las iglesias. Mejor seguir a las creencias que andan por ahí, que se adecúan y se acomodan a este modo de vivir tan básico y elemental como tengo y como, como es el que gobierna y rige mi vida. Y claro, eh, entonces la gente prefiere llenarse de haceres en vez de empezar a hacer. Al ser lo tiene abandonado, fíjense ustedes. Cuando llenamos entonces nuestra mente de hiperactividad, cuando la agitamos con un montón de deseos, con un montón de ambición, con un montón de necesidades. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y así nos pasamos la vida y nos olvidamos de ser. Eso es lo que promueve el sistema y eso es lo que a nosotros se nos acomoda. Si no hay que enfrentar una gran adversidad. Y claro, no todos podemos enfrentarla. Fíjense ustedes, ¿conocen la alegoría de Platón? hace también 2500 años estos griegos se las traían ¿eh? no por nada han dejado un legado tremendo y la alegoría de Platón es la alegoría de la caverna ¿sí? es esta famosa ilustración que él en en este libro famoso, el libro de la república que perduró y que hoy en día sigue siendo base ¿no? de, de, de la filosofía y de la Enseñanza aquí occidental. En esta alegoría, cuenta Platón, dice, este mundo, las personas somos como este grupo de personas que al nacer en una caverna, pero al el estar atado de pies y cabeza y cuello, solo pueden ver en dirección hacia lo profundo de la caverna, hacia la pared que de repente se puede ver en la caverna ya que la entrada y la luz que está detrás, o ya que el fuego que viene desde atrás puede llegar a proyectar y puede llegar a reflejar. Y estas personas que están atadas de espaldas a la puerta de entrada o de espalda a esa luz que surge, ven pasar sombras y creen que únicamente eso es lo que existe, eso es lo que hay. Y se han acostumbrado a esa oscuridad y se han acostumbrado a creer que solo esas sombras existen. Que nadie se atreve a desencadenarse, a romper los grilletes, a salir de la caverna. Nadie se atreve. Y cuando de repente quieren hacerlo, claro, la luminosidad y la luz empieza a calar, empieza a resultar muy dañino, entonces de inmediato nos metemos a la caverna. Eso contaba Platón hace 2500 años. Bueno, una fantástica alegoría. ¿eh? Claro, en ese tiempo no había televisión, no había internet, no había <ríe> proyección holográfica ¿no? como hoy tenemos, en donde realmente es mucho más siniestro este juego del engaño al cual nosotros estamos sometidos. Y por eso es que estábamos más atrapados. Este espectáculo de marionetas, por favor, entendamos, no es el verdadero mundo o la verdadera realidad. La verdadera realidad está fuera de esta matrix. Deviar la atención de las sombras del pensamiento significa acostumbrarse gradual, gradualmente a empezar a ver la luz. Y todos... Nosotros que queremos realmente avanzar tenemos que tener en cuenta, no podemos despertar de un momento a otro porque no lo podríamos soportar, es demasiado lo que debiéramos de asimilar para poder comprender y entender. Pero así como cuando vamos saliendo de un cuarto oscuro y salimos a la luz, poco a poco tenemos que irnos a adaptar, adaptarnos, tenemos que ir poco a poco adaptándonos a esa luminosidad, así también poco a poco tenemos que salir gradualmente de la condición en la que estamos. La mente se puede comparar a una trampa llena de barrotes para la conciencia. Un laberinto de alienación impulsado y promovido por nuestra sombra o por nuestro ego o por aquello que nosotros llamamos el yo inferior. ¿sí? Y no es que estemos en la prisión, y esto es importante ir profundo, ir entendiéndolo con mayor claridad, no es que estemos en la prisión, es que nosotros mismos somos la prisión. Nosotros mismos nos hemos hecho esa prisión, nos hemos llenado de barrotes. Y entonces, claro, a donde vayamos, a donde estemos, aunque nos aislemos, aún así estamos encerrados, si es que no empezamos a eliminar esos barrotes. Siempre que hay agitación mental, puedes estar seguro que la conciencia se está estrechando y los egos se están alimentando. Buen punto para ser observado. Cuando hay ansiedad, cuando hay temor, cuando hay multiplicidad de pensamiento... La conciencia se está alejando de nosotros, el verdadero ser no nos puede apoyar, no nos puede ayudar. Nos estamos más sumergiendo en la caverna, nos estamos más amarrando y apretando en esa condición de esclavitud en la que estamos. ¿Sí? Fíjense, eh, ¿conocen a Buda? <ríe> sí, conocen, lo han escuchado. Bueno, su discípulo más cercano era Nanda. Y venían platicando Ananda y Buda como lo hacían muy frecuentemente. Iban cruzando por una calle y Buda muy metido en su discurso, en su plática y en su enseñanza para responder todas las dudas de Ananda, de repente siente que una mosca se le posa en, en la frente. Y Buda, de manera muy mecánica, de manera muy natural, pues se saca la, la mosca, como yo de repente estoy haciendo, ¿no? Aquí están los bichitos de luz, no son moscas, son bichitos de luz, pero bueno, me saco porque me molesta, de forma natural, de forma normal. Sin embargo, Ananda lo observa, Buda, y ve que Buda ahora muy lentamente está haciendo ese movimiento. Y se lleva la mano en la cabeza. Y Ananda le dice, maestro, pero es que ya la mosca no está. Y Buda le dice, "Es que no me importa la mosca, me importa el que ninguno de mis movimientos se ha hecho sin conciencia." Wow. Increíble. Así expandiendo nosotros la comprensión y el entendimiento de los movimientos físicos de aquellas emociones y de aquellos pensamientos es como vamos a ir disipando esa agitación, es como vamos a ir liberándonos de aquello que nos mantiene oprimido, aquello que nos mantiene sufrientes, aquello que nos mantiene limitados. Puesto que cuando está la conciencia, la oscuridad no puede estar, la conciencia empieza a disiparse. Perdón la oscuridad empieza a disiparse, la conciencia empieza a expandirse. ¿Sí vieron ustedes antes de comenzar la filmación que les decía que es bueno y es positivo tener a alguien a quien platicarle todo lo que nosotros vamos viviendo y vamos sintiendo? Y es bueno para que nosotros tomemos conciencia de todo aquello que está sucediendo. Y entonces a veces solo falta eso, para que gran parte de nuestra alma comience a sanar, comience a recuperarse. Nuestra mente está condicionada y es esclava de los deseos, necesidades, prejuicios, inclinaciones, miedos y aversiones. Ellas gobiernan nuestras elecciones. Opa, está tronando. Pero no importa. Vamos a seguir adelante. Ellas gobiernan nuestras decisiones y nuestras elecciones. Y nosotros, por supuesto, entonces, vamos dirigidos y vamos encaminados hacia el error, hacia la oscuridad, hacia la prisión. La cárcel de la mente no es más que el impulso incontrolable de repetir trivialidades y de repetir situaciones insanas. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. La cárcel de la mente no es más que el impulso incontrolable de repetir trivialidades de repetir condiciones insanas si ¿Sí se han dado cuenta cómo la mente la loca de la casa piensa y piensa y piensa y piensa y nunca resuelve nada y ahí está angustiándose por el pasado y por el futuro por situaciones que jamás se han creado se han generado y por supuesto todo eso nos desvitaliza nos angustia bueno esa es la verdadera prisión. Porque la mente, la mente es como el edificio de aquella cárcel. Pero qué maravilloso si ese edificio no tuviera barrotes. Ya no sería una cárcel, ya sería un lugar inclusive que se puede convertir en una universidad, que se puede convertir eh, en un lugar maravilloso, excepcional, de reunión. Pero no, está lleno de barrotes, está lleno de multiplicidad de pensamientos. Y entonces sí, es una prisión para el ser. Hay en ella interminables memorias que conforman espirales sobre espirales. A nivel consciente y mucho más a nivel inconsciente, que es el 90% de aquello que nosotros somos. Y ni que hablar de todo lo que venimos arrastrando de vidas pasadas. Que por supuesto ejerce una enorme presión sobre nosotros. Mantenernos atrapados a la prisión es la finalidad del ego que ha construido esto que nosotros llamamos Matrix. Y lo está logrando de manera fantástica, y más en estos tiempos, como lo veníamos diciendo. Al igual que el ganado, perdón, sí, al igual que el ganado, la mayoría de los seres humanos viven y mueren en subyugación pasiva alimentando este grego de la agitación mental colectiva. Esto es muy fuerte, ¿eh? porque nosotros formamos parte de ese grupo de humanos. Y eso debe determinar, y eso tiene que comenzar a cambiar. Si es que nos queremos ir me en mejores condiciones que como hemos venido. Vivimos toda la vida entre barrotes sumamente estrechos, perdido en lo que aparentemente sin darnos cuenta, podemos, que, sin darnos cuenta que podemos llegar a ser libres. El ego significa considerarse distinto y separado de los otros y de Dios, porque eso es ego, eso es falsa identidad, eso que nos hace creer que estamos desconectados del todo y de todos. Por eso les decía ¿no? que el mate crea ese vínculo, cuando lo estamos compartiendo, de acercamiento, de igualdad. ¿Mm? Eso es lo que me gusta y por eso al programa le he llamado Tomando Mate, para acercarnos, para hacernos sentir unidos. Y claro, no le gusta al ego todo lo que sea impredeci impredecible, no le gusta al ego todo lo que sea espontáneo, lo incierto, Todas las reacciones que capan a su control, detesta a las personas que tienen una actitud de niña o de niño. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han observado? Cuando una persona tiene mucho ego, tiene una enorme seriedad. Y se aleja de todo lo que resulte natural, espontáneo. ¿Mm? Y claro, esta gente está llena de esa enfermedad de narcisismo que es creer que somos el ego creyendo que somos felices. Fíjense, cuando sin ego realmente empezamos a ser felices. Esta enfermedad del narcisismo, esta enfermedad de creer que somos esa falsa identidad, esos egos que permanentemente dominan nuestra vida, nos hacen creer que eso nos va a conducir a la felicidad. Pero sin ellos es cuando resultamos nosotros poder alcanzar la, fe la felicidad. ¿Mm? Esto es muy importante. Pero claro, el ego tiene un propósito y tiene una misión. Es como la barca del barquero. Le sirve para pasar y para cruzar de orilla a orilla. Lo que ocurre, lo que pasa es que cuando llega a la otra orilla este barquero, claro, cuando no se le inunda el barco, por supuesto, <ríe> ¿eh? Eh, cuando llega a la otra orilla no sigue cargando la barca o el bote, no, lo deja en el río. Y La barca le sirvió, le ayudó, así también el ego debe de ser nuestro bote, debe de ser nuestra barca. Eliminarlo total y absolutamente, bueno, nos va a llevar a que va a ser imposible nosotros desenvolvernos en este mundo, ¿sí? Puesto que entonces no tenemos yo, ninguno, ya que esa es la verdadera identidad, no hay yo inferior, no hay individualidad y separación, todos somos uno, ¿sí? Pero bueno, aquí en el mundo, en la tercera dimensión, debemos y tenemos que tener un yo. Lo que pasa es que el ego, ese yo inferior, debe de ser funcional a esta vida que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ser dueños de eso y no ellos de nosotros, como resulta generalmente. Una vez consciente de la prisión que es ilusión, si luchas para salir de ella, fíjense, si luchamos para salir de la prisión, entonces tratas a esta prisión como si fuera real y harás de tu sueño, seguro, una total y absoluta pesadilla. ¿Sí? Esto también es muy importante. Es ego que debe ser funcional a nosotros por supuesto, si nos abocamos a destruirlo, a eliminarlo total y absolutamente, entonces vamos a generar un permanente conflicto en el que eso que es ilusión le estamos dando el sentido de realidad y de verdad, y entonces no se acaba nunca. Al principio es verdad que tiene que haber esa lucha, porque estamos tan identificados con el ego que es necesario poder generar esa separación de él y tengo que luchar frente a él. ¿Sí? Pero llega un momento, llega una etapa de aquel que está avanzando, que ya habiendo experimentado lo que es el ser y habiendo tomado total y absoluta conciencia de cuándo es que el ego trabaja, que entonces ya debe de cesar esa lucha. Y es ahí donde completamente domesticamos al ego y ya está a nuestro servicio. ¿Sí? Despertar no se trata de deshacernos del ego o de la mente. Solo no hay que identificarse con ello. En las antiguas enseñanzas fue llamado Leila, el juego divino de jugar en la dualidad. ¿Sí? Porque aquí, nosotros, actuando a tener una individualidad, ya que hemos alcanzado la conciencia de esa unidad y aquellos que hemos vivido experiencias espirituales profundas, nos damos cuenta de eso, todo es uno. Entonces nos dedicamos a jugar, nos dedicamos a actuar, nos dedicamos a desempeñar este papel lo mejor posible, como si todo fuera un gran escenario. Y a eso los antiguos le, llamamos, le llamaban Leila. Fíjense qué bonito. En alguien despierto, la conciencia brilla a través de la personalidad o máscara, ya que no se identifica con esa máscara. Si saben ustedes que persona significa máscara, fíjense. ¿Sabían eso? Bueno. Y entonces, ¿cómo identificarse con la máscara cuando lo que nosotros realmente somos es lo que está detrás? Pero eso no significa que no podamos jugar con las máscaras, que no podamos jugar. con con las diferentes personalidades. Pero claro, ya debimos de haber tomado el control sobre ellos. Ya debi debimos de haber trabajado en ese debilitamiento y en esa domesticación del ego. ¿no? Que quede bien en claro. Porque si seguimos identificando, siempre vamos a sufrir. Ya que si creemos que somos este cuerpo, el cuerpo va a sufrir y nosotros vamos a sufrir ya que si creemos que somos el pensamiento y las emociones, todo eso sufre y nosotros vamos a sufrir. Pero si ya nos identificamos con la verdadera persona, el ser crístico o el yo cuántico, como le, le llamamos, ya no se sufre, porque ahí no hay sufrimiento, ¿Sí? ya que ahí no hay dualidad, allí hay unidad. ¿Vamos entendiendo? Bueno. Eh, toda verdadera, fíjense, cuando vemos a un pequeño niño no hay rastro de su personalidad, solo hay un vacío luminoso. Aquí lo anoté de puño y letra porque es algo que no quería que eh, se nos escapara a nosotros. Aprendamos de los niños, observemos su mirada. Claro, ellos no tienen conciencia de sí mismos, pero ellos proyectan el ser sin Obstáculos, sin barrotes, sin prisión. Si nosotros fuéramos a recuperar la conciencia de ese niño y volteáramos, volteáramos la mirada hacia nosotros y valoráramos esto que somos, entonces nos iluminamos. Pero claro, el niño que es pureza, el niño que refleja esa luz, pero una luz eh, envuelta de vacío. Si ¿Sí vieron eso? Porque no hay actividad mental. Más en los niños pequeños, dos o tres años, o en un bebé, con mayor razón. ¿Mm? Sí. Claro, el niño trae eso, pero va creciendo, va avanzando, se va llenando de contaminación y entonces pierde la pureza. Ahora puede ser consciente de sí mismo, pero ya perdió esa luz. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Y debemos volver a regresar a ser niños. Para ello es el reino de los cielos, decía Jesús. Y para volver a ser niño, recuperar esa espontaneidad, esa dulzura, ese candor, esa naturalidad, disminuir la importancia personal es fundamentalísimo. Y de esa disminución de la importancia personal hay que liberarse de ese sentirse ofendido, de cualquier cosa o por cualquier cosa. Basta de eso. Basta de, de, de nosotros tomarnos las cosas de esa manera. Basta de ofensas. Si las cosas se si suceden, son por algo. Y como no las tomo personal, ya no me ofende nada. Porque ya no me alcanza nada, porque ya no me afecta nada. Hay que olvidarse también de ganar, si queremos nosotros recuperar esa condición natural si queremos acercarnos al ser, porque siempre estamos compitiendo y siempre queremos salir victoriosos, cuando no se trata de eso. es él nos trajo a este mundo para que demos lo mejor de nosotros, no para que venzamos y ganemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. También, por favor, debemos de olvidarnos de siempre querer tener la razón. Basta de eso, tenemos que expresar y comunicar lo que Sentimos lo que creemos, lo que vemos, más no, luchar por la razón. Porque eso tiene que ver con la importancia personal. Eso nos aleja del verdadero ser y nos acerca, por supuesto, cada vez más a esa condición de adulto, cada vez más a una prisión más llena de barrotes. Debemos de olvidarnos a sentirnos superiores desde ya. Porque más allá de que tengamos más conciencia o estemos más despiertos, eso no significa que nosotros seamos superiores al resto. Y olvidarse de necesitar más cosas en este mundo tan materialista en el que vivimos, que nada nunca es suficiente si siempre queremos estar actualizándonos y comprando más y más cosas. Porque claro, esa es la típica actitud de la mente. Esa es la, tipa, la típica actitud del ego. Siempre más dinero, siempre más poder, siempre más amor, siempre más y más, sumándole más años a esta condena que nosotros estamos teniendo en este mundo. Porque cuando encarnamos, venimos porque tenemos karma, porque si no, no viniéramos a este plano. Este cuerpo que tanto amamos, siempre lo decimos, es el cuerpo del delito. Si nuestra alma fuera limpia y pura, estaríamos a otros niveles, a otro, en otras realidades. Bueno, y por último, olvidarse también de identificarse con los logros. Eso también le resta importancia, a la eh, importancia personal. Le resta poder al ego y olvidarse de buscar la fama y el reconocimiento, por favor. ¿Sí? Siete puntos entonces que son importantes tener en cuenta para ir limando esos barrotes, ir disminuyendo esa atadura, esa prisión e ir saliendo poco a poco de esa cueva para comenzar a ver la luz. Eh, permitir que el ser se libere es a aprender a morir antes de morir. Sí, porque el que muere realmente, el único que muere es el ego, es aquello que no es real y eso es lo que tiene que morir. Ya cuando despertamos a nuestra verdadera esencia, ya utilizamos la marioneta del ego, el cadáver del ego, pero eso ya no somos nosotros, ya somos una eh, una persona completamente renovada, un ser completamente renovado. Lo que está esperando a salir del mundo necesita de la calma para gestarse. ¿sí? El ser necesita de calma, necesita de paz, necesita de simplicidad. Si al ser lo queremos liberar, necesitamos crear y generar las condiciones internas y externas. ¿Para qué entonces esta carrera? Loca, de agitación y de convulsión y de estrés permanente. ¿Mm? El proceso de individuación o de identidad con el ser ¿Mm? es diferente al proceso de alienación por exceso de individualismo. Es como perseguir reflejos de luz alejándonos de la fuente. Esto también es muy importante, ya que Generalmente confundimos a veces el avance y el crecimiento o confundimos la verdadera libertad o la verdadera sabiduría con esto de en vez de hacer crecer el autoestima, hacemos crecer el egoestima. O en vez de crecer en la autorrealización, crecemos en la egorealización. Hay muchos guías, hay muchos instructores, hay muchos coachings que alienan a las personas y se alienan a ellos mismos con este tipo de enseñanzas completamente contradictorias a la sabiduría, a la conciencia y a la luz. Y esos barrotes son mucho más difíciles luego de hacer desvanecer. Es mucho más difícil salir y emerger de esta ilusión cuando creemos que en nosotros existe una comprensión elevada y no es así. El ego espiritual es el más difícil de disolver, de disminuir. Eso es muy conocido por todos los maestros ya ascendidos. Y siempre se los repiten y se los dicen a sus discípulos o, o estudiantes. Ojo con esos egos. Ojo con seguir a personas que alimentan este tipo de enseñanza. Por eso abundan las actividades que llamamos espirituales y que sirven para la construcción del ego, que peligrosamente a muchos los ha llevado al narcisismo, la manipulación y la superficialidad. Ciegos que guían ciegos. Mucho antes, mucho antes de dejarse poner a prueba, pongan a prueba al maestro comunicador o guía. Eso nos convierte en dignos merecedores de la sabiduría y no de baratijas, ¿Sí? Esto hace poquito ahí lo puse en mi face y creo que quiero que quede muy en claro. Ahí en la plática del coaching también lo expreso de manera muy contundente porque realmente es tremendo, tremendo lo que se está enseñando y que nos hace a nosotros creer que por ahí está la felicidad, que por ahí está el éxito, que por ahí está el comernos al mundo y a la vida. Y lo único que estamos haciendo es en convertirnos nosotros presa del ego, presa de esos demonios que nos van a seguir atormentando durante toda nuestra vida. Pacifiquen su interior, relájense, suéltense, libérense. La búsqueda de la práctica de lo espiritual es maravilloso, es excelente que se emprenda. El problema es creer que hemos encontrado la respuesta en algún elemento externo que realmente nos aleja de la conciencia, porque ahí está algo que siempre sale a relucir en estos grandes guías o en estos grandes instructores, que la felicidad Está fuera de nosotros. No te pueden decir que está adentro porque entonces nada de lo de afuera tiene que tener poder sobre ti. Por ende, entonces, tú puedes más temprano que tarde convertirte en tu propio maestro. Y entonces empezar a descubrir toda esa belleza que existe. No, generalmente te ponen la felicidad afuera. Sea detrás de un cheque, sea de la fama, sea del éxito, sea del reconocimiento, sea de algún producto eh, milagroso de estos que existen por ahí, etcétera, etcétera. Todos nacemos en este mundo con estructuras biológicas condicionadas y sin una conciencia manifestada que debe a través de lo que llamamos experiencia convertirse en el leño para ese fuego que emana del ser. Eh, entonces no vamos a avanzar. Rumi decía la persona que más luz irradia en esta tierra, están hechas de los momentos más oscuros de la vida. ¿Sí? O sea, todas estas situaciones realmente difíciles son una enorme oportunidad de trascendencia, de superación, de avance y de crecimiento. Así que ustedes, si están viviendo un momento al límite, un momento en que los está sumergiendo hasta el fondo, realmente puede llegar a ser un momento transformador y sanador. No debiéramos nosotros de llegar a ese punto. No debiera de ser así, porque hay otros caminos más benévolos. Pero claro, ya debimos de haber aprendido a ser estudiantes aplicados, ya debimos de haber aprendido a, a haber asimilado las bases mismas de la verdadera sabiduría, de la verdadera trascendencia. Pero si seguimos dormidos, entonces... Realmente ese momento de enorme dolor puede llegar a ser ese leño que vaya a encender ese fuego interior y que pueda darle las fuerzas y pueda darle el amor a esa verdadera persona para poder liberarse de esa prisión. ¿Sí? Bueno, ya por último. Y vamos terminando. ¿Cuánto vamos, Ricky? Una hora. Una hora, bueno, ya, ya lo vamos terminando. No quiero irme de aquí sin dejarle a ustedes algunas pláticas, prácticas, perdón, ya de plática hemos tenido bastante. Y estas técnicas y estos ejercicios, tres nomás, son simples, pero que pueden ir debilitando esos barrotes, que pueden ir debilitando el ego en nosotros. Uno que siempre doy, y me parece maravilloso que ustedes lo experimenten, se llama la técnica del espejo. Cuando ustedes se sientan atacados, se sientan dominados, se sientan atormentados por los egos, y eso es fácil de identificar, pues no hay tranquilidad, no hay paz en nosotros. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar en esa condición y entonces creemos que nada está sucediendo. Pero cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, ahí está el ego. Y es ahí en donde tenemos que agarrar, un espejito en el caso de las mujeres, o ir a un espejo, mirarnos fijamente a los ojos y empezar a intentar, a través de un fuego que cubre todo nuestro cuerpo, sacar al ser que existe, liberarlo. Poder ver a través de esos ojos la verdadera persona que existe en nosotros. Porque si ¿sí vieron que cuando lo negativo nos está dominando, nuestra mirada no es nuestra mirada. Es una mirada muy diferente. Es fría, dura, demoníaca casi. Es verdad que podemos llegar a asustarnos de lo que vamos a ver. Pero tenemos que continuar, tenemos que seguir. Hay que sacar a la verdadera persona. Y cuando se muestra, se transmite en todos nosotros un regocijo, una alegría, una paz, y nuestra mirada es luminosa. Y ya hemos debilitado un poco más a esos egos, y hemos limado un poco más esos barrotes, ya estamos un poquito más sueltos. Y así lo tenemos que practicar una y otra vez. Esa se llama la técnica del espejo. La segunda técnica, y ya para los más aventurados, es que en vez de esperar a que salga, nosotros la vamos a buscar. ¿Sí? Y nos sumergimos a nuestro inconsciente. Y nos sumergimos y descendemos a ese infierno interior. Claro, eso lo podemos hacer en meditación. O eso, recomiendo y sugiero, lo hagan con algún especialista o con algún guía, por lo menos al principio, para que les ayude con lo que van a encontrar ahí. Y entonces también empiecen a limpiar, empiecen a sanar y empiecen a llevar luz a esas regiones tan profundas del ser. Y por último, la tercera técnica, la tercera práctica que les voy a dejar a todos ustedes. Y... Claro, para los más aventados, para los más valientes, está aquella que, a la cual podemos recurrir a aquella persona que tenemos al lado, pero ojo, eh, que no es fácil, eh, es mucho más difícil que las otras dos. Aquella que podemos recurrir a la que tenemos al lado y a la que le vamos a pedir, por favor, señálame cuando veas que el ego está presente en mí. Porque es más fácil ver los cegos de los otros que ver nuestra propia contaminación, nuestra propia inmundicia, nuestra propia oscuridad o sombra. Y entonces, claro, la persona nos va a decir, y con gusto lo va a hacer, ¿eh? eso les aseguro que sí, pero nosotros tenemos que estar, por supuesto, en esa fortaleza para poder aceptar eso que se nos está diciendo y volver de nuevo a la verdadera persona. Tres técnicas. Sí, señor. Esa última con las primeras dos. Ajá. Pero no me gustaría ni que el hombre y la mujer lo utilicen como artimaña. Por supuesto. Los egos de las demás pueden utilizar de repente una artimaña, como usted dice, para querer manipularnos. es verdad eso. Sin embargo, nosotros sabremos cuando el ego está actuando porque el otro me puede decir, es un ego. Pero yo estoy en paz, estoy tranquilo, estoy relajado. Hay que ser honesto. Claro. Entonces, de seguro voy a entender que es el ego de la otra persona la que me está queriendo inducir esas condiciones. Pero como la otra persona no me pidió tal vez que se lo señalara, yo no se lo voy a señalar. Yo lo pedí. ¿sí? Bueno, hay que tener criterio. Y hay que tener, por supuesto, si es posible, una persona que nos acompañe, que tenga un avance también importante, porque si no, entonces esos señalamientos no van a servir de mucho. Pero bueno, es una técnica para valientes, ¿eh? déjenme decirle, porque a pesar a veces de que haya estudiantes con muchos años en este trabajo interior, en esta limpieza interna, eso de que se te señale un ego cuando estamos en medio de esa efervescencia Oh, nos mueve y nos simbra todo, ¿no? Y es bastante difícil. Pero bueno, ahí están esas tres técnicas entonces. Y ya por último cierro esta plática de la mente, la prisión de la conciencia, con este consejo. No amen todo, amen al todo. Eso es fundamental. No amen... Todo, amen al todo, porque en todo nos vamos a perder, nos vamos a disipar, la ilusión nos va a atrapar. Si dirigimos nuestra energía y, nuestra, y nuestro anhelo y nuestra fuerza amorosa a el todo, o sea, al reino de los cielos, o sea, a la divinidad, entonces ahí nos vamos a encontrar con la unidad. ¿Sí? Es como querer poner un pastel en el horno sin un molde. Se derrama para todos lados. Pero si yo le pongo un molde, me estoy elevando. El pastel se va a elevar hacia arriba. Y eso es lo que buscamos que cada uno de nosotros logre y alcance. Bueno, hasta aquí entonces. Espero les haya gustado. ¿Sí? Y bueno, si aplauden para que la gente sepa que estamos filmando. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿eh? Y gracias a usted por seguirnos. Bye.